Entiende cómo funciona la metodología de Aprendizaje en Línea. Las ventajas del Aprendizaje en Línea son innegables. Puedes formarte de una manera fácil, en cualquier tiempo, en cualquier lugar y a tu voluntad. Pero nadie ha dicho que sea fácil. Tu motivación y autodisciplina son claves para el éxito del aprendizaje. Y es preciso que desde el primer día estés implicado en todo el proceso formativo. Y tengas el control de tu experiencia de aprendizaje. Alcaldía de Medellín.